Hola, ¿nos escuchas, Bugas? Este estás muteado, no te escuchamos nosotros. Ah, ahora sí, ahora ahora. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Listo. Todo bien, todo bien, ¿y usted? Bien, gracias. Aquí, contento de que nos puedas, <risa> nos puedas acompañar. Pues, <risa> yo soy Alicia de Pulpo PR, Te platico la dinámica, es muy sencilla. Es una pregunta por medio. Uh -huh. Al final se te harán otras preguntas por parte mía, por otros medios que no pudieron asistir, así que para que también estés al tanto, ¿sale? Okay. Y bueno, si tienes alguna duda, me puedes dar, decir sin problema. Eh, Dale. Eh, entonces empezamos contigo, Jazz. Hola, buenas, bueno, buenas noches, buenas tardes. Eh, mi nombre es Jazz de calle. Hola, Wax, ¿cómo estás? Todo Pero bien, permiso, todo perdón. bien. Perdón, perdón, no está grabando, perdón, perdón. Oh. Es que se, se trabó, perdón. Hay que nos avise Ilu cuando ya esté grabando. ¿Listo, Ilui? Sí, ya estoy listo. Ok, ahora sí ya. Bueno, eh, ahora sí. Vamos, eh, sabemos que quedaron como... Digamos, en la temporada pasada, en la parte pasada, quedaron como cosas pendientes. Eh, ¿Tú crees que eso te va a servir eh, como una motivación para el split que se viene? ¿Qué, ¿Cómo vas quizás tú a hacer para que eso, eh, en lugar de ser algo negativo, vamos, te ayude en lo que se viene ahora? ¿Y a quién te gustaría enfrentar primero? ¿Cuál quieres que sea eh, ese primer, que esperas con más ansias, vamos, por decirlo así? No estoy seguro de que quisiste decir con eso de cosas que quedaron pendientes, porque el año pasado yo no estuve en Infinity. ¿Qué significaría eso, más o menos? No, no, no, no. No me refería. Ahí, perdón, fue mala, eh, quizás mala manera mía de decirlo, me, me enredé un poco. Mm. Me refería ahora eh, que estás eh, acá, digamos, cosas que quizás quedaron allí con tu eh, antiguo equipo, que, cosas que pasaron. Ah, está. Eh, bueno, sinceramente, las cosas que quedaron con Isurus, eh, nunca hubo nada personal ni nada, o sea, simplemente tomamos caminos distintos, pero también a la parte en la que me preguntás justamente ahora de qué equipo me gustaría enfrentar. Eh, tengo obviamente un poquito de sentimiento de jugar contra Isurus, que fue el anterior equipo que me hizo crecer y el equipo que en realidad me tomó cuando no muchos equipos también me querían, fue el único equipo que confió en mí. O sea, o sea, hay como bastante sentimiento con Isurus, eh, pero es sin duda también tengo muchas ganas de ganarle, así que estoy bastante ansioso por jugar contra ellos. Ah, ok, muchas gracias. Listo, ahora sigues tú, Stephanie. Ok, gracias Alicia. Hola Bugax, un gusto soy Stephanie Torres de Pago.cl aquí en Chile. Y quería hacerte una consulta eh, con lo siguiente: ya que en los últimos días nos han sorprendido con importantes anuncios como el patrocinio de TikTok, la marca de ropa capa y la exclusiva venta de zapatillas Infinite. ¿Podrías contarnos más al respecto sobre estos tres grandes hitos, por favor? Mm, sinceramente, eso es una parte que está administrando más, eh, como la parte administrativa de Infinity. Lo que sí puedo decir a simple vista es que claramente Infinity para 2021 estaba apostando muchísimo, tanto en jugadores como en marcas, como en general en todo, en staff, eh, Infinity se, se está demostrando que de verdad quiere conseguir eh, todos los títulos posibles para 2021, así que por mi parte eso, o sea, Infinity bastante bien parado y con muchas ganas de tomar todo lo que es 2021. Gracias. Ok, seguimos contigo, Jona. Hola, Udax, ¿qué tal? Acá Jona de Prensalol. Eh, te quería preguntar cómo, cómo están af eh, afrontando estas esta semanas previas al, al inicio de la competencia, eh, considerando que, que recientemente hubo un cambio dentro del, del, del coaching staff, eh, y si eso en el fondo le genera algún tipo de preocupación de cara a la primera semana principalmente. Eh, o sea, sinceramente, en cómo nos ha ido en los entrenamientos eh, ha sido increíble. Eh, creo que los primeros dos o tres días eh, no nos fue muy bien porque yo venía de ocho meses de inactividad, eh, inclusive en solo que también. O sea, no, no estábamos muy activos, tanto yo como la, el, la mayoría de los players. Creo que había como, como yo tres players que tampoco estaban como jugando solo que, tipo tres meses de inactividad. Entonces tuvimos que llegar a poner las pilas y entrenar bastante. Eh, pero una vez que más o menos recuperamos un poquito lo que es la habilidad mecánica y más o menos empezar a recordar cómo se jugaba el juego en equipo un poquito eh, lo, metros los entrenamiento nos ha ido increíble creo que ahora mismo lo que se refleja por lo menos en entrenamiento en scrims eh, es que somos el mejor equipo eh, por bastante, diría yo eh, así que por ese lado de eso ¿y qué fue lo último que me preguntaste? ¿que me hiciste dos preguntas? Sí, que, que si sí, les preocupaba un poco el, el cambio de coaching staff ah, que tuvieron sí. recientemente, sobre todo considerando la primera semana de competencia, digamos, porque después se van afirmando todos los equipos con el paso de semana. No, sinceramente el equipo no está preocupado, de hecho está bastante más, o sea, está mucho más cómodo. Eh, el cambio que hicimos fue para mejor, eh, separar un poco caminos con, o separar un poquito lo que teníamos en el coaching staff, que había unos problemas eh, que, que, bueno, no, no voy a estar nombrando qué era lo que pasaba, pero separar caminos con el coach que teníamos fue lo mejor y actualmente Bon está cumpliendo el rol de head coach y lo está haciendo muy bien. Nos está ayudando muchísimo, nos entendemos muy bien y cada día crecemos más. Así que muy motivado y muy preparado para ya el 30 arrancar a competir. Listo, muchas gracias por la respuesta. Por ok, ahora sigues tú, Mateo. Buenas tardes, Bugs. Eh, habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia. Voy a hacer una pregunta que ya le he hecho a los otros equipos a lo largo pues, de estas ruedas de prensa. Que, ¿Cómo se ha visto el equipo afectado con los recientes cambios de la nueva temporada de LOL? Eh, los objetos míticos, los, los rebalanceos a los personajes. Eh, ¿Cómo te has visto afectado tú y tu equipo? Bueno, yo personalmente me había afectado muchísimo, como te digo. Tuve mucho tiempo de inactividad, casi ocho meses, en los que en esos ocho meses realmente no me tomé muy en serio el juego, estaba muy saturado. El término que se usa en inglés es burnout, o sea, básicamente estresado de League of Legends. Entonces, venir acá con muy poca experiencia en lo que era preciso, en los nuevos ítems y todo eso, me afectó muchísimo. Eh, pero ya estando acá, la motivación volvió y tenía muchas ganas de seguir jugando y de volver a jugar, a retomar el nivel. Eh, actualmente hay cosas que todavía no entiendo bien, no es mucho, sinceramente, te diría como que ya estoy 90% adaptado a la nueva season, eh, y sinceramente, o sea, el meta, por lo menos personalmente a mí, lo, lo que se está jugando ahora mismo, todo, eh, la meta orientada a top lane, eh, es algo que me favorece muchísimo, me siento muy a gusto con todo lo que se está jugando, así que eh, creo que, sinceramente, va a ser una gran, Como un gran año, así como si se mantiene lo que, eh, como la... La fluidez que hay en la tope ahora mismo y la constancia que hay en los campeones Creo que va a ser un gran año para mí Y el equipo sinceramente también, o sea Veo como a todo el equipo muy bien adaptado a, lo, a los nuevos campeones que se están jugando Al meta que hay actualmente, siento que no, no solo me favorece a mí, sino que a todo el equipo Gracias Bogax, muchísima suerte Por favor, muchas gracias Ok, seguimos contigo Pedro sí, Aló, ¿se me escucha bien? Sí, muchísimas gracias Bugax ¿Qué tal Bugax? Te saluda Pedro de Sentinela y de RCTMX. Eh, aprovechando esta situación en donde estás platicando sobre el burnout y un poco de las necesidades que tenía Infinity eh, a final de temporada platicábamos con Monroe de que a los jugadores que tenían en ese entonces pues le hacía falta un poco de cariño por la camiseta y en este caso, bueno, pues tu incorporación debe de significar algo para que estés dentro de, de, de Infinity ¿Cuál fue la propuesta de valor que tenía Infinity para que tú decidieras apostar para este proyecto? Sinceramente, uno de los motivos principales por los cuales yo elegí estar en Infinity era porque yo tenía una relación personal con eh, Arnaldo, que era básicamente una relación de abogado que tenía con él, y generé mucha confianza con él. Eh, me, dio, me demostró como, como la seriedad que él quería aplicar eh, para 2021 en Infinity, que se sabía que él iba a cumplir el rol de manager, eso me inspiró mucha confianza. Él me empezó a comentar más o menos cuáles eran los reales planes de Infinity para 2021. Entonces, eh, haciendo ya un balance entre la seriedad que demostraba Infinity y las ganas y esa hambre de ganar, eh, los jugadores que querían conseguir, eh, también un balance económico, eh, muchas cosas, muchos factores que me, que, que me hicieron al final y terminar yendo por Infinity. Eh, a pesar de todas, las, de todas las ofertas que tuve, que fueron bastante para 2021, eh, por mucho elegí Infinity y no lo duraría y lo volvería a elegir. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor. Ok. Ahora seguirías tú, Camilo. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. sí, sí. Ah, listo. Perfecto. Eh, básicamente no era más que todo como como equipo, y ya entrando a esta, digamos, nueva fase, con todo, todo este nuevo roster, eh, ¿cómo, ¿cómo han afrontado, digamos, la salida tanto de Cotopaco y cómo también te han recibido de nuevo en el equipo? Es más para, para saber eso. Uh, o sea, eh, eh, es complicado hablar así como cómo el equipo afrontó X cosa y demás, y cómo es una incorporación. ah no. Yo lo veo más como algo de cero, o sea, cambió todo, cambió el staff, eh, los únicos que se mantuvieron fueron eh, White Lotus y Solid, pero es un equipo nuevo, o sea, yo nunca jugué con ninguno de ellos cuatro, eh, Solid solo jugó con Matías, Cody ninguno, nunca jugó con ninguno de nosotros cuatro, o sea, es un equipo de cero, entonces realmente decir cómo le afecta esto al equipo y demás, eh, creo que no aplica, sinceramente, por bueno. las cosas mencionadas, es que nada. Listo, no, tranquilo. Era más saber más a ver eso. Perfecto. Eh, ahora seguimos contigo, Miguel. Saludos, Google, habla Miguel Méndez Digitalizados. Saludos. Ok, mi pregunta es: ¿qué podemos esperar de ti ahora en tu regreso acá a la competencia? Este, y sobre todo comentando esto este tiempo que estuviste de inactividad. O sea, estos ocho meses que yo me tomé para descansar eh, eran vitales y fundamentales para yo seguir creciendo como jugador eh, como te digo o sea, ya al final no tenía mucha motivación pasaron muchas cosas en mi carrera que me desmotivaron que me un poquito tanto con mi carrera como con mi vida personal entonces necesitaba un poquito de un descanso pero ahora mismo como te digo o sea, esta motivación que yo tengo ahora mismo me hace acordar mucho a cuando arranqué con Isurus que tenía mucha motivación de entrenar todo el día, de querer ser el mejor, de querer ganar de querer ir internacionalmente entonces, eh, me veo muy bien para este 2021 y estoy muy ansioso porque arranque el torneo ya. Vale, muchas gracias. Eh, Carlos, acabas de ingresar. Eh, ¿Quieres hacer tu pregunta? Eh, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, Carlos Cantor, aquí de Mastec Colombia. Quisiera saber, no sé si ya la hicieron, como acaba de ingresar, la pretemporada de ustedes. ¿Cuándo inició? ¿Cuánto llevan? ¿Cómo sería eso? Perdón, no entendí. O sea, la preparación, que lleva todo el equipo? ¿Hace cuánto ah, están jugando juntos? Y nosotros llegamos, el, o sea, todo el equipo estaba en la Gaming House el 5 de enero. Y si no me equivoco, arrancamos a entrenar el 7 o el sí, creo que fue el 7. Entonces, más o menos eh, unos, eh, si las matemáticas no me fallan, unos 20 días, no menos, eh, unos 16 días creo que son exactamente. Eh, y nada, en estos 16 días Dos semanas redondeadas, digamos eh, El equipo se ha desarrollado Bastante bien para ser un equipo de cero Ya tenemos conceptos muy avanzados Que se irán a demostrar El 30 ya en una semanita Bueno Muchas gracias, éxitos Muchas gracias Perfecto, ahora yo haré Las preguntas que me enviaron eh, De parte de Plus Gaming eh, nos preguntan, ¿cómo se presenta Bugax ante las nuevas audiencias sabiendo el periodo de inactividad y la experiencia en Brasil que tuviste? Mm, un poquito confusa la pregunta, no, no estaría seguro. Supongo que va por el lado de, de las cosas que yo conseguí internacionalmente, eh, uh -huh. o como de otros lugares. Si ¿Sí es eso la pregunta, o sea... Creo que lo que mejor tengo como jugador ahora mismo es lo mucho que conseguí de experiencia afuera. O sea, no solo jugando eh, internacionalmente como en Worlds o en MSI, sino que también aprendiendo de otras culturas, de cómo manejan y cómo organizan eh, temas específicos dentro del juego. Eh, como por ejemplo en Brasil, o campeando en lugares como Corea. Eh, creo que es lo que más, más... Ahora, como lo que más me va a hacer como sobresaltar como jugador, siento que el top, en la top soy como el único jugador que de hecho tiene eso, como esa experiencia internacional de afuera. Entonces, eh, nada, quiero más o menos ver cómo se da eso también y cómo se refleja en las partidas oficiales. Perfecto. Ahora la que sigue es de Luis de Hebener-Hehl. Eh, pregunta, con todos los cambios en el roster, ¿a quién ves como verdadera amenaza en tu línea? Bueno, en Chile a veces uno, lo ves como una amenaza. ¿no? Mm. Los primeros días que volví a jugar eh, sentía que no iba a recuperar mi nivel, pero hace una semana como que me hice un clic y de nada sentí que me volvió toda esa confianza, sinceramente. Toda esa confianza de sentir como que soy el mejor y sinceramente algo que me hace como que me refleja también y como cuando se vio un Worlds, por ejemplo, que yo eh, le ganaba a Toprimers con mucho renombre y que brillé y demás, era la confianza que yo tengo como para decir, eh, a mí no me gana nadie, eh, yo soy el mejor eh, eso no lo uso de una manera egocéntrica para expresárselo a mi equipo eh, o demás, o sea, lo uso como algo que me, me potencia a yo tener seguridad entonces eh, con eso dicho, o sea, te respondo lo mismo, eh, sinceramente yo ahora mismo no siento que tengo competencia, me siento muy confiado siento que volví a tener el nivel que yo quería tener y eso mismo Ok, muchas gracias. Ahora de Rocking Games eh, nos pregunta ¿Qué nos ofrecerá de diferente este Infinity al del año anterior? Y esto Infinity va a ser un equipo muy completo. O sea, no es un equipo donde tengan que jugar todo el día para Wild Lotus y demos el recurso Wild Lotus y Wild Lotus el Mapa y demás y demás. No, esto va a ser un, un Infinity mucho más completo. Eh, muchos comentarios eh, ignorantes en redes sociales, como diciendo por ejemplo este Infinity no va a funcionar porque es un equipo que pide recursos en muchas líneas o cosas así, que no son así son, son comentarios como muy eh, ignorantes la palabra entonces este va a ser un equipo muy completo donde vamos a ver que a veces se juega, no sé, que podemos jugar cualquier cosa, como por ejemplo, un día te caigo qué sé yo, con un Trinabertop así como un día jugamos, no sé eh, Calista bot, como si un día medio caemos con un estilo super agresivo como, no sé, Yasuo, lo que sea, o sea, somos un equipo muy variado, todos podemos jugar lo que necesite el equipo y nos adaptamos para, para hacer el mejor equipo y no, no buscamos nada de individualidades en este equipo. En este, en este. Perfecto. Y ya por último, eh, de parte de Código Esports, pregunta, ¿cómo hará Budax la diferencia para Infinity en la apertura 2021? Mm, es un poco lo menc mencionado previamente, creo que lo que más... Eh, tenemos dos jugadores rookie, por ejemplo. O sea, yo creo que tanto yo como Bailotu, incluyendo a Tank también somos eh, jugadores con mucha trayectoria que podemos como orientar a los más chicos. Que en este caso son Cody y Ackerman. Son dos jugadores muy talentosos. Eh, siento que ahora mismo eh, yo soy uno de los referentes en el equipo para que para que más o menos no solo por el lado de disciplina, sino por el lado de conocimiento de juego. De motivar a los jugadores desde que digan, che, estoy jugando con este jugador que, no sé, jugó el Mundial o lo que sea. Yo también, si, si, si él lo pudo hacer, yo quiero estar a la par con él. Eh, creo que eso en la parte como personal del equipo aporta bastante. Y ya en lo técnico siento que tengo mucha voz. Eh, tranquilamente estoy tomando, oh, sí, estoy tomando un, un, como un rol de liderazgo en el equipo. Donde... Eh, soy muy vocal a, a, tanto a la hora como a dentro del juego, como, eh, como a la hora de analizar los body review y de ver qué está pasando, en qué estamos fallando. Eh, eso, o sea, tengo un rol muy vocal y siento que nos está aportando eh, bastante positivo en el equipo. Perfecto, muchas gracias. Eh, no sé si quieras agregar algo, algo más, ya terminamos las preguntas. Eh, algo básico, o sea, más que nada agradecer a todos los de seguidores de Infinity, los seguidores personales míos también, muchas gracias a todos, y nada, o sea, quiero demostrar que Infinity va a ser un equipazo para 2021, y esperen con ansias porque se viene un Infinity gigante. Perfecto, Bugax muchas gracias por tu tiempo, y también mucha suerte para esta, este speed. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias. En este gracias. Muchas gracias. gracias. Vámonos a MSI. <risa> Vamos. Muchas gracias. Chau, gente. Que les vaya Bye. bien. Bueno, gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.